Si mantenemos el rumbo que tenemos hoy, llegaremos al final del siglo con una, un aumento de temperatura de 2,7%, lo que es catastrófico. Thank you. con las otras eh, entidades que son esenciales para eh, que eh, la sociedad y la economía pueda comprender que el futuro es un futuro verde. Sin verde no hay futuro.